Si Lautaro mete gol ganamos. Sí. Oh. Estamos en tus manos, lautarita. Dale, Lautaro. Dale, Lautaro, dale. Sí, sí. Ahí va, ahí, va, ahí, va ahí va. Ahí va. ¡Gol! ¡Golazo! La mañana. ¡Ganamos! Sí. ¡Ganamos! ¡Bueno, buenísimo! ¡No! ¡Ay, qué todo el re bien, salió! ¡Fue peor que el otro, sí, ¡Hijo de puta! ¿Te acordás? ¿Está el rato acá, ¿o no? sí, está allá. Están los chavales tirados en el piso. Que... <risa> <risa> <risa> carita, no? hasta, el, hasta el último vuelta estaban esperando los chavales. Lloren, lloren. Partida mañana hasta el final. Qué feliz que está el Messi.